Bueno, en los cuatro años comprendidos entre el 2012 y el 2015, Bogotá vivió una fase de un proceso que ya lleva varias décadas de mejoramiento de la educación, una fase eh, que en realidad es importante porque hizo una inversión histórica, logró duplicar el gasto público de recursos eh, del distrito en educación. Eh, de lejos, Bogotá es la entidad territorial que más invierte por niño al año en el sistema público. Y yo creo que, eh, aunque hay 12 programas en los cuales se, se trabajó, digamos, se hizo una labor de acupuntura, poner recursos humanos y financieros en lugares específicos donde se liberara energía para efectos de generar aprendizaje, yo creo que lo más importante de, de ese conjunto de acciones fue ampliar la motivación, lo que nosotros llamamos el empoderamiento de los maestros y maestras, y también de las familias y de los niños y jóvenes, entendiendo como motivación o empoderamiento la confianza en que cada ser humano tiene en sus manos el poder de cambiar la realidad. Y en la educación en particular, que cada maestro en su aula, eh, que cada grupo de muchachos en sus procesos de mejoramiento, tanto académicos como de formación integral, pueden hacer cosas maravillosas. Que de los colegios públicos pueden salir los mejores coros, Pueden salir los mejores grupos eh, de aprendizaje de una segunda lengua. Se puede hacer allí el mayor trabajo para la paz y la reconciliación, por ejemplo. Eh, que eso se puede ver, se puede ser tangible, que los chicos y las chicas cuando le ponen ganas en uno o dos años logran cosas en la educación pública que no tienen que envidiarle nada a ningún colegio de ninguna otra condición. Y eso genera confianza, confianza en la excelencia en lo público. Yo estoy convencido de que en Bogotá, en estos cuatro años, eh, los actores de la educación pública ganaron la plena confianza de que allí se puede hacer excelencia en la educación. Bueno, yo estoy convencido de que este país tiene un problema muy serio sobre el cual no ha hecho conciencia y es la segregación. Es decir, no solamente la inequidad, la desigualdad, sino la segregación en, el, en los sistemas educativos que tenemos. Entonces los muy ricos estudian con los muy ricos, los ricos con los ricos, no con los muy ricos. Las clases medias acomodadas entre ellas, las clases medias populares entre ellas, los pobres, los muy pobres. Y esa, esa segregación, esa educación sin mezcla no permite pensar en una sociedad integrada, reconciliada y ni siquiera en una sociedad productiva en términos económicos. Porque nada ganan las clases acomodadas con tener educación de excelencia si sí, el conjunto de la sociedad no es capaz de construir un sistema de calidad. Luego podemos hacer muchos esfuerzos como los que se han hecho en Bogotá y en otras ciudades para mejorar la educación pública, pero tiene que llegar el momento en el cual eh, la educación privada contribuye a una mezcla genuina donde los hijos de todos nosotros van a estudiar en los mismos colegios, un poco como diría el filósofo John Rawls que seamos capaces de aceptar el tipo de educación que sería igual para todos si no supiéramos dónde van a nacer nuestros hijos ni en qué escuela les va a tocar estudiar y que aceptáramos que las escuelas fueran iguales y luego cada quien por azar llegara a, a cada una de ellas. Eso que suena teórico eh, se hace mejorando la educación pública, pero también se hace eh, construyendo un sistema que sea capaz de pensar que el problema aquí no es público o privado, sino bueno y no bueno. Y todos los niños y niñas tienen derecho a la buena educación. Hay que invertir mucho más, el Estado debe invertir mucho más, pero las familias en general tenemos que hacer conciencia de que se necesita una educación integrada en el país. Bueno, yo tengo, digamos, centenares de colegios en Bogotá, de maestros, maestras, de, de, de cosas maravillosas para contar, de hecho, eh, ya que me preguntan, quisiera contar que, digamos, los testimonios que uno ve son lo más impresionante. Este libro, por ejemplo, eh, es un libro de testimonios, de lo que los maestros y los niños pueden contar sobre sus experiencias. Entonces, yo puedo decir cosas de Bogotá muy interesantes. Eh, Bogotá batió el récord mundial de eh, robótica en la educación logró reunir a, en un mismo espacio durante una semana a 5.000 creadores de robots, estudiantes de colegios públicos, que desarrollaron 800 robots, por ejemplo. Entonces, toda esa experiencia de aplicación de la tecnología, pero no la tecnología por el cacharro ni por el software, sino la tecnología por la capacidad de los seres humanos para usarla en beneficio del proceso de creación y aprendizaje, es una cosa que me impresiona mucho de esta ciudad. También, por ejemplo, eh, haber logrado reunir en Ciudad Bolívar varios colegios para practicar yoga simultáneamente, cerca de 6.000 estudiantes, como una herramienta para reducir la agresividad. Lo que puedo decir es que esas son dos de más de 3.000 iniciativas eh, en ese sentido. Ahora, también he tenido oportunidad de conocer iniciativas en otros lugares distintos de Bogotá. Me impresiona mucho, para poner cualquier ejemplo, el Colegio del Puente Amarillo en Restrepo Meta que es capaz de hacer realidad de manera muy nítida en un colegio público. La mezcla de estudiantes de diversas condiciones y además la idea de comunidad educativa gobernando la escuela y adelantando los procesos pedagógicos simultáneamente entre papás, estudiantes y por supuesto maestros y maestras.